Bien, eh, vamos con otra saga de dulzaineros, Miguel y Honesto Furones, los furones de Abrabeses de Tera. Eh, Miguel compró su primera dulzaina en la casa Velasco de Valladolid en 1934 y le costó 90 pesetas. Miguel llevaba un cuaderno a mano con todas las localidades en las que había tocado, tocado y lo que eh, le, le pagaron. En una ocasión Miguel eh, Furones le dijo a Pablo Madrid oye, ¿tú sabes lo que es la música? y pues Pablo pues le dijo le, le, le, le, le recordó por las definiciones que teníamos en la teoría de, en el solfeo, ¿no? en la teoría de, de la música, pues el arte de combinar los sonidos con el ritmo eh, el arte de expresar las, las emociones a través de los sonidos y no tienes ni puta idea la música consiste en ajustar tu calendario llegar a los pueblos, tocar y que te paguen y por eso Miguel llevaba, eh, siendo pues eso muy, muy pragmático, eh, ese cuadernillo con todas las localidades a las que había tocado y el dinero que, mm, que le habían pagado. Eh, que yo no lo he visto, pero que sin duda eh, esto mm, podría valer para eh, ver cuál es la presencia en la, la dulzaina y el, el grado de, mm, de prestigio social, si se cobraba más, si se cobraba menos, eh, etcétera. Vale, pues esto es lo que os cuento de esta, de esta pareja de, de músicos de, de Abraveses de Tera. Y vamos a tocaros unas jotas del repertorio de Los Furones.